¿No es señora? No. No es un en torno a esta situación donde falleció su hijo? ¿Cuál era? ¿De verdad era usted? ¿Anteriormente ya no han tenido problemas? No. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? No. Eh, porque se estaban bajando los fritos y ya ella el que tú me la vas a pagar. ¿Qué sucedió en ese momento? No, o sea, porque no. yo, yo, yo estaba ahí cuando estaba adelante Y él me lo rebasta. En el medio de la discusión ese, ese sí, no. me Sí, me rebasta. Entonces, ¿cómo resulta herido su hijo? O sea, ¿Qué pasó? ¿Quién pasó, pasó el arma? en la Esto, inmuerza, que un, abrigo. un abrigo ahí. Tenía la, el arma. Ah. ¿Qué decir entonces de las autoridades? No, ya se quedaron así. ¿Qué quiere decir a las autoridades de las cámaras? Justicia. Ese, queremos justicia, que, que no haga justicia. justicia. Estaban, ellos trabajan juntos, entonces él le dijo a él que majara unos fritos, entonces él le dice que esos fritos no le tocaban a él lo que lo majara a él. Entonces ahí se fajaron a discutir, se dieron para de trompa, entonces el, el matador le tiró una piedra, él le tiró otra y ahí se embrujaron. Cuando ella lo agarró, él se los rebató de encima y le dio la puñalada. Eso fue lo que pasó. ¿Cuál es el nombre de, de, de oficio? Brian Peguero. ¿Qué piden ustedes Justicia, que se haga justicia. Que era el menor, pero para él matarlo, él no fue menor. Él tenía mucho, mucho valor para matarlo a él. Aunque él fuera menor, pero él tuvo valor para matarlo. Nosotros lo que queremos es justicia. Que no, sea que sea justicia. Para... Jocelyn Peguero. ¿Qué tú eres? Tía.